El día 24 en Madrid hubo una gran manifestación en defensa de la renta básica y por los derechos sociales. Esta manifestación fue el final de una movilización que, que salió con la, mar, con la marcha básica desde el día 10 en León. Las características de esta marcha básica es por la defensa de la renta básica y de los derechos sociales. La renta básica como una aportación mínima para todas las personas. Esta asignación económica se cubriría a través de una fiscalidad progresiva, es decir, los que más tienen pagarían más a través de los impuestos. La manifestación y la marcha no fue solamente para defender la renta básica sino también para defender los derechos sociales, es decir, la protección de la vivienda social, las pensiones, la educación y la sanidad pública. Todos estos derechos sociales son conquistas, conquistas de los trabajadores y trabajadoras que se han conseguido durante décadas de lucha. A esta marcha también se han sumado otros colectivos y plataformas, como por ejemplo la plataforma de pensionistas que llevan muchas semanas luchando a través de diferentes manifestaciones por todo el Estado para defender pensiones dignas para todas las personas. Estas movilizaciones son un principio para continuar la lucha por la defensa de la renta básica y de los derechos sociales en próximas fechas. Próximamente seguirá habiendo convocatorias para visibilizar estos problemas y estas reivindicaciones. Por eso venimos aquí. Esto tiene que...